chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos al canal, hoy vamos a traer esta hermosa técnica de forrar o, o encasular, como se dice mayormente, un rigoli número 14. Bienvenidos sean todos al canal, Al canal, recuerden de suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando hagamos videos nuevos. Bueno, los materiales que vamos a necesitar serán mozasilla silla de la número 15 todavía está en su envase porque es muy pequeña mozasilla silla de la número 11 un rigoli número 14 tijera y tenemos la aguja tenemos este hilo voy a trabajar con el hilo nimo y vamos aproximadamente a poner media yarda de hilo, bien, para empezar, voy a tener esto aquí, para empezar vamos a tomar 32 mozasillas de la número 11, vamos a trabajar primero con la número 11 y vamos a colocar 34 mozasillas. Bien, miren, como pueden ver, aquí tenemos 32 mozasilla de la número 11. Bien. esto lo vamos a llevar hasta abajo y lo vamos a repasar de esta forma. Repasamos. llegamos al punto donde está el hilo. ¿Lo pueden ver? Bien, a esto lo que voy a hacer es hacer un pequeño nudito, bien fuerte, así que no se vaya a, a soltar. Y para asegurarnos vamos a hacer otro de esta forma ¿Lo pueden ver? ahora me voy a pasar, voy a dejar ese este exceso de hilo aquí y me voy a pasar a una masacilla siguiente paso por 3 y ahora vamos a peyotear nuestro hilo sale vamos a poner este hilo ahí para que no se confundan nuestro hilo sale de esta moza silla ahora vamos a dejar una de por medio y entramos en la siguiente así de esta forma pueden ver esto lo vamos a hacer entramos una repetimos el paso nuestro hilo sale de esta moza silla entramos a la siguiente ¿Ven? ya tenemos dos y voy a colocar la tercera de esta forma así, porque este paso se repite hasta aquí, ok, ahora yo voy a adelantar el paso, porque estos pasos se repiten, seguimos colocando otra silla, rellenando de esta forma, hasta completar la vuelta por completo, y nos vemos aquí en un momento bien miren estamos completando el giro miren aquí donde está este exceso es de hilo que está aquí se recuerda lo vamos a cortar lo cortamos para que no nos confunda, porque ya está sujeto tomamos la última moza silla de la primera vuelta que hicimos de una moza dejando otra entonces de aquí sale nuestro hilo y aquí vamos a, a terminar con una mozasilla para empezar la segunda vuelta. Bien. Tensen un poco su hilo, siempre tienen que tensarlo. Y aquí, miren, estamos aquí debajo, miren dónde queda el hilo debajo de la mozasilla. Y lo que vamos a hacer es subir a la silla que nos queda de frente. Así, de esta forma. Vamos y subimos. Aquí estamos. Ahora, para hacer nuestra segunda vuelta, vamos a rellenar todo este espacio vacío con una silla de la número 11. Rellenamos. de esta forma y seguimos rellenando Estamos casi terminando para poner nuestra tercera vuelta con la mozasilla del número 11, bien, Tense su hilo así de esta forma para que vaya tomando forma estamos rellenando, miren, rellenando el espacio, como pueden ver nos queda una, de la número 11, lo llevamos hacia atrás el hilo y vamos a salir, miren, vamos a ponerlo así para que lo puedan ver, y salimos en dos mozasillas. De esta forma, voy a alar mi hilo nuevamente aquí. Y aquí vamos a colocar el ribolín de esta forma o el cabuchón de esta forma. Vamos a sostener, sostener firmemente y vamos a apretar y alar nuestro hilo tensionando para que la mozasilla junto con el ribolín vayan tomando su forma como pueden ver llevamos el hilo hacia atrás estamos haciendo un poquito de fuerza como ustedes pueden ver ahora mi hilo está hacia atrás en la mozasilla que estén que tengo de frente que queda arriba como ustedes pueden ver siempre vamos a trabajar dejando una vamos a hacer la tercera Vamos a hacer la tercera y la última vuelta de mozasilla del número 11. De esta forma. Así. ¿Ven? Queda una debajo y entramos en la que está arriba. Como pueden ver, miren aquí donde está. La pueden ver ahí. Esa siempre va a quedar debajo y tenemos que entrar siempre en esta, en la que está arriba y esto vamos a seguir Bien. de esta forma acomoden su hilo porque a veces la música le gusta tomar otra posición o nuestro hilo se enrede en otro, en otro lugar Seguimos colocando la última línea. Tenemos la silla del número 11. esta forma está, estamos casi terminando bien ahora seguimos aquí estamos terminando de colocar la última línea de la moza número 11 bien aquí donde estamos la que está debajo y esta que está aquí arriba y vamos a subir directamente por esta moza silla, vamos a hacerlo así, aquí terminamos de colocar la última moza silla del número 11, ahora nos vamos a pasar a la moza silla que tenemos de frente de esta forma. Vamos a tomar la número 15, vamos a poner para acá la número 11, y como son tan pequeñitas, ponemos poquito, vamos a trabajar con las 15, así. Vamos a hacer otra vez, rellenar todos los espacios en blanco, todos los espacios de silla por mozasilla con la número 15, miren la 15 aquí donde está, miren lo que hablo que es muy pequeñita y vamos a rellenar todo ese espacio Tienen que ir presionando su hilo. Alando para que vaya cerrando. ¿Ven? Y después no quede totalmente abierto. También si gustan, solamente pueden hacer dos líneas. Pero a mí me gusta hacer ponerle tres. Porque así siento que los riboli están mejor protegidos y que eso va a ser un muro de contención para que el riboli no salga volando. Ya que como pueden ver en esto cuando forramos o cerramos un riboli en moza silla no usamos ningún tipo de pegamento. Bien, seguimos y vamos a colocar ya la última de las mozasillas 15. Entonces estamos, esta la 15, aquí sale nuestro hilo y entramos en la mozasilla 11 y seguimos hasta la primera 15 que pusimos anteriormente. Así de esta forma. Y esto vamos a darlo así, miren, fuerte. Cuidado también de no romper su hilo o no alar mucho. Miren. Y miren cómo queda. Esta es la parte posterior pues, del, del frente. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a bajar y nos vamos a colocar en la parte de atrás. Este es de la del frente. Y vamos a bajar por dentro de las mozasillas. Así. Vamos a bajar. Por dentro de las mozasillas sillas, recuerden siempre de tensar su hilo y nos vamos a colocar miren, en unas de las mozasillas sillas que están afuera de este lado. Viene siendo lo mismo, lo mismo que vamos a hacer que hicimos aquí en la parte superior. Ahora vamos a explicar bien, como ustedes pueden ver. Miren, yo estoy mi hilo sale de una mozasilla que está de la que están arriba miren aquí que parecen unos picos verdad lo pueden ver miren otra aquí y estas mozasillas que están en la parte de abajo aquí yo voy a poner otro muro prácticamente de contención que viene siendo para asegurar nuestros hígoles seguimos trabajando con la mozasilla 15 y vamos a dar una vuelta de mozasilla de la número 15 esto tienen que hacerlo un poco despacio porque como el riboli está totalmente cerrado, aquí se maltrata un poco la aguja. Tienen que usar sus manos y tienen que usar hasta las uñas. Así, de esta forma. Y entramos. De esta forma esto vamos a hacer esta vuelta por completo levantamos un poco las mozasillas con nuestras uñas, así hasta que la mozasilla número 15 pase así y seguimos trabajando bueno chicas y chicos, no olviden suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerda también que nos puedes seguir por todas las redes como el Rincón de Rosa. Bien. Y seguimos rellenando nuestro capuchón. y casi, casi estamos terminando. Disculpen el ruido. Okay, miren, aquí terminamos y entramos en esta... Como pueden ver, aquí está la primera de la moza 15. Entramos a esta. Y como la moza 15 se repasa solamente una sola vez y hasta veces dos veces porque son muy pequeñas y los hilos no caben en ella, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar. Estamos trabajando la parte de atrás. Recuerden. Entramos y lo vamos a repasar solamente una sola vez. Esta es la parte de atrás del de bírgol. Miren cómo queda la parte de atrás del río Si gustan, lo pueden pueden darle otra vuelta de mozasilla siga número 15. Pero yo la dejo hasta aquí. Ahora, aquí yo voy a hacer un pequeño remate. De esta forma. Así. Me voy a pasar a otra 15, si me lo permite. Miren, ¿ven lo que digo de la 15? Tenemos que usar la pinza y puede ser que hasta se explote. Vamos a dar otro pequeño remate. Así. Y aquí yo voy a subir a esta 11 que está aquí para guardar el hilo de esta forma. Y voy a cortar. Me queda ahí lo suficiente para hacer otro. Esta es una forma de forrar un rigoli número 14, como lo pueden ver, bien. Bueno chicas y chicos, nos vemos a otra entrega de Rincón de Rosy, espero que este video les haya gustado y que se animen a hacerlo. Bueno, nos vemos pronto, hasta otra entrega, bye.